Vivimos en la era de la Tecnología, los ordenadores y el famoso Internet, donde la comunicación ocupa un lugar importante en el ámbito educativo. Estos avances tecnológicos nos obligan a estar cada vez más informados de las ventajas y herramientas que ofrece la gestión actual afronta múltiples retos, uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información. Internet, las redes sociales, han generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con fines educativos es un campo De entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la que más ha impactado en todos los sectores sociales, culturales y económicos en los últimos años ha sido la de las redes informáticas, y especialmente... I'm